Damos la bienvenida a la presentación del libro Háblame de TIC, eh, que presentamos eh, en esta ocasión para empezar esta semana. Eh, pues nos acompaña el doctor Oscar Lozano Carrillo, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos acompaña eh, eh, el doctor Alberto Ramírez, el doctor Miguel Ángel Casillas, autores del de libro. Eh, Háblame de ti. Pues bien, el presente evento se enmarca en un contexto en el que la universidad, la unidad y la división se han propuesto impulsar la introducción de la tecnología educativa al proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien lo ha venido haciendo ya de tiempo atrás, el esfuerzo es bastante, ahora se está planteando ya dentro de los planes institucionales como una política dirigida a fortalecer la docencia con educación a distancia. Sin embargo, todavía hay mucho que pensar y decir al respecto. Eh, y el libro que se presenta hoy contribuye en ese sentido a reflexionar hacia dónde encauzar los esfuerzos y los recursos. Máxime, por lo que ha acontecido a nivel nacional, un boom de la educación a distancia, pero un boom que también en muchos sentidos es una humareda. Eh, para dar inicio a la, a la presentación, voy a pedirle al doctor Oscar Lozano si nos dirige unas palabras para iniciar este evento Gracias doctor Salvador de León por esta invitación ¿no? le doy la bienvenida a nuestros autores pues ustedes saben, en, en, estamos en una época en la que nos alcanzó la carreta que nosotros mismos íbamos empujando Es este es uno de los temas, si no el que más, es uno de los temas ...más controversiales, más recurridos, más presentes, no solo en el ámbito de la educación, sino en general en nuestras vidas. Y esto, por supuesto, desde una institución como la nuestra, la, la universidad pública, pues requiere de cierta atracción, de cierta reflexión y participación que... Eh, pues debe de movilizar toda la capacidad que tienen nuestras instituciones para atenderlo en, tanto en su estudio como en su implementación y como en su enseñanza. Es toda una eh, dimensión de, de análisis, de, de trabajo, de orden que, en, que tiene una complejidad mayor y que al mismo tiempo que se está estudiando y desarrollando también se está aplicando ¿no? entonces desde esa perspectiva pues el que existan trabajos como este realmente es algo importante para nosotros es una intención, ya lo mencionaba el maestro Salvador de León pues entrar con fuerza en este tipo de tareas en este tipo de herramientas pero también de, diría yo, filosofías de vida, de trabajo de incluso de ser ¿No? Hoy por hoy en la división los trabajos que se realizan, por ejemplo, en el ámbito de la educación, de la docencia, más en la docencia que en la investigación, eh, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, son su gran mayoría de carácter emergente, de carácter individual, de la participación espontánea, diría yo, de los profesores que se acercan a ellos y que lo traen y que lo, lo presentan en su propia... Eh, funcionalidad en su propia eh, experiencia y con su propio desarrollo. Sí, la universidad tiene algunas áreas que están desarrollando, pero pues hasta este momento, ustedes saben, la UAM no tiene una licenciatura de carácter virtual, mixta. Pues yo siempre soy muy optimista en el marco de esta gestión, pues estemos pensando que al finalizarla ya haya una cobertura muy amplia, ¿no? Tanto en las licenciaturas como en la educación continua, y otras modalidades que nosotros tenemos en la docencia Y bueno, también en su momento lo veremos en la investigación Pero ahorita la docencia es lo que importa Y este libro tiene que ver con eso Yo, eh, sin ser un experto en la materia Pues veo cómo esta propuesta eh, Aterriza muchas de las dudas, inquietudes Que hemos tenido en torno a la educación Y su liga con las TICs supuesto que amplía más otras. Pero pues el que estemos aquí trabajándolo ya da cuenta de que la división está trabajando en este sentido y con esta intención para eh, potenciar el desarrollo de la misma, ¿no? La presentación en estos casos en un formato tradicional pues tiene sus significados, sus simbolismos, pero lo que es un hecho es que esto es solo una partecita de lo que ahorita se está haciendo en la división de lo que ahorita se está proyectando hacia otras divisiones, hacia la unidad, hacia las otras unidades, ¿no? Y que ya estamos trabajando en ello para que en el corto plazo, ustedes lo verán, eh, nosotros potenciemos este trabajo. Y qué mejor si lo hacemos con gente que conoce la UAM, con gente que conoce la Universidad Pública y con gente que tiene la experiencia, la, las capacidades y la, las referencias más actuales en la materia. Bueno, eh, pues sin más, les pediría que nos levantemos para inaugurar el evento. Siendo las 11.18 del 31 de marzo de 2014, se declaran formalmente inaugurados los trabajos de la presentación del libro Hablan Medetik y todo esto que se desarrolle. Esperemos que sea de su agrado, de su de su provecho y bienvenidos. Gracias. Buenos días a todos, bueno, nos acompaña el doctor Miguel Ángel Casillas Alvarado, él es licenciado en Sociología por la UNAM, cursó la maestría en Ciencias con Especialidad en Educación en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAD, es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es investigador nacional 1 por el Sistema Nacional de Investigadores, profesor con perfil deseable del Programa de Mejoramiento de Profesorado, PROMEP, es socio del Consejo Mexicano de Investigación Educativa e integrante del Cuerpo Académico, Inteligencia Artificial y Educación Educativa. Se interesa por temas como educación superior, políticas educativas, historia institucional, y agentes educativos TIC y educación superior. Ha publicado en revistas como Sociológica, Revista Mexicana de Investigación Educativa, Revista de Investigación Educativa y Gobiernos Interculturales. Es coautor y coordinador de publicaciones entre las que destaca la carrera académica en la, en la UAM, ¿verdad? Un y vicioso camino, Educación Superior para Indígenas y Autodescendientes. Afrodescendientes en América Latina, perdón, 2012 y más recientemente, usos del tiempo y consumo cultural de los estudiantes universitarios. También nos acompaña el doctor Alberto Ramírez Martínez, Es doctor en tecnología educativa por la Universidad de Lancaster, Inglaterra. Tiene una maestría en ciencias de la computación y los medios de la comunicación por la Universidad de Ciencias Sociales Aplicadas de Fútbol. Albania. Albania. es Alemania. Por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Humanidades por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es autórico, autor y coautor de diversos libros y capítulos de libros, así como expositor en foros nacionales e internacionales. Sus intereses de investigación nos principalmente en tres áreas: tecnología educativa, de Desarrollo de herramientas digitales educativas o para la investigación educativa, Tecnología para el Desarrollo. Y el doctor Ramírez Matemel es miembro del Registro conocido de Valores Acreditadores en el Área 4, Humanidades y tiene reconocimiento de nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, muy buenos días. Eh, muchas gracias por, por permitirnos venir con ustedes. Eh, Gracias a Oscar, gracias Salvador, gracias a Mario por, por haber hecho posible que pudiéramos presentar eh, nuestro libro con ustedes. Para mí es más orgullo venir acá a presentarlo porque pues, me siento todavía de la casa y, y así me lo hacen de manera reiterada sentir todos los colegas y amigos con los que me encuentro frecuentemente y a los que les agradezco su, su amistad. Eh... Bueno, entrando en materia, eh, hay una profunda y no terminada ¿no? revolución tecnológica que está en curso, que ha arrastrado a todos los aspectos de la vida social, incluida la educación, a la educación superior, que es nuestro objeto de trabajo. Es una revolución tecnológica que no ha terminado y que no sabemos ni tenemos idea de cuándo terminará. Por lo tanto, hacer investigación sobre ella y lo que está ocurriendo en las aulas es algo muy complicado porque muy rápido se hacen viejos los datos y muy rápidamente aparecen nuevos dispositivos, nuevos aspectos que van cambiando de manera radical eh, el, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. En el libro que ya comentaba Magali de Usos del Tiempo de los Estudiantes Universitarios, ya medíamos eh, con datos de 2008 más o menos que estaban usando de internet y, y algunos equipos los estudiantes y todo eso cuando aparecieron los teléfonos inteligentes, los smartphones todo eso ya perdió relevancia digamos, no o sea les pongo el dato porque eran mm, informaciones recogidas en 2008 este, entrevistas y cuestionarios con estudiantes que ya hoy ya no ya no tiene mucho sentido porque las cosas cambiaron muy rápidamente en ese en esta en esta idea bueno pues tenemos que asumir que es una revolución tecnológica a la que las universidades le la han entrado uh, con muy buenas intenciones, con muy buenas esperanzas pero a ciegas uh, o sea sin definir una sola política ni tener claridad de cuáles son los rumbos ...para la incorporación de estas tecnologías a los distintos aspectos de la vida institucional. O sea, las tecnologías afectan la gestión, ¿no? Los sistemas para el control de las notas de los estudiantes... ...para la administración de nuestras eh, relaciones en personal, para el ejercicio financiero, para un montón de aspectos. También en la investigación... Eh, Mario Mario fue de los primeros en estar leyendo a este señor Gibbons, eh, y, y desde su tesis de doctorado estar insistiendo en que había nuevas formas de producción en el campo científico, eh, y, y bueno, pues con las nuevas tecnologías, pues esas formas se han todavía revolucionado. Eh, eh, a nivel de la enseñanza se han incorporado muchos aspectos, pero, pero no hay claridad. La, la principal... hay dos constataciones que tenemos... Que, ...que han inspirado el trabajo de investigación que estamos haciendo. La primera es que eh, no, no tenemos idea de cómo llegan los estudiantes. O sea, sabemos que saben cosas, ¿no? Eh, Débidos de tecnologías, claro. Eh, o sea, sabemos porque hay exámenes de admisión y un montón de elementos que traen conocimientos tales en matemáticas... ...hasta en inglés podemos saber. Pero, pero no tenemos claridad de cuánto saben de cuestiones de tecnologías... Bueno, eso se podría solucionar más o menos fácilmente, más o menos, pero pero el problema es que, el, el problema más difícil y es la segunda constatación, es que no sabemos cuánto queremos que aprendan. Esto es, en ninguno de nuestros planes y programas de estudio, está suficientemente claro o estipulado cuál es el conjunto de conocimientos y habilidades y competencias tecnológicas que un egresado debe de tener y si esto no es así o sea, si esto todavía no se expresa en los planes de estudio entonces es porque no tenemos claridad de, de, de qué tenemos que hacer en las aulas y ese es el, el tema que, que nos preocupa primordialmente eh... O sea, ¿cómo trascender una discusión que ha sido llena de sentido común, llena de buenas ideas y de buenas intenciones, pero, pero cómo entrar con, con evidencias, con material empírico que pudiéramos corroborar, ¿no? Observar eh, en, en el mismo sentido. ¿cuánto hemos, ¿Cuánto hemos gastado en las universidades en cuestiones de tecnologías? ¿Y cuál ha sido el destino? Eh, no quiero decir que haya habido corrupción, eso sería lo de menos. Lo que ha habido es dispendio, porque se ha gastado a, a, sin, sin tener claridad de, de cuáles eran las cosas prioritarias, de cuáles eran los aspectos en los que se tendría que gastar de un modo o de otro. Eh, imaginen el caso de la Universidad Veracruzana, de donde venimos nosotros, en donde hay sedes que están distantes... 800 kilómetros, o sea, si a ustedes se les hace lejos Coajimalpa o, o, o Lerma, ¿no? Este, aquí estamos hablando de 800 kilómetros que, en los cuales la universidad misma tuvo que hacer tendidos de fibra óptica para poderse comunicar. O sea, la Universidad de Veracruzana tuvo que hacer inversiones que deberían de haber sido de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para poderse comunicar, ¿no? En, en, en, en tanto institución. Bueno, en ese sentido, nuestro proyecto, bueno, nosotros, nuestro, nuestro libro, eh, lo que hace es también enunciar un conjunto de elementos de, de un proyecto de investigación que tenemos en curso, de un proyecto de investigación en el que estamos participando en CONACIT eh, junto también con colegas de la UAM y, y de la red de cuerpos académicos que tenemos que compartimos ¿no? los colegas de sociología de las universidades junto con nosotros y de, de otras instituciones y, y la idea es poder investigar cuánto conocen los estudiantes y cuánto conocen los profesores y poder tener claro eh, algunos diagnósticos que nos permitan orientar los recursos con mayor precisión en el mismo sentido que he referido anteriormente del, de lo disperso y del dispendio han, han sido los cursos hacia nosotros como profesores. No es infrecuente que en nuestras universidades tengamos cursos de Word, de Excel, de PowerPoint, de no sé qué tantas cosas, y, y que se mantengan reiteradamente esos cursos, ¿no?, sin que haya cursos especializados en función de nuestras disciplinas o en función de nuestras necesidades específicas. Y, y no puede haber cursos en función de las necesidades específicas porque no tenemos un diagnóstico claro de cuánto sabemos los profesores. La idea es que pudiéramos tener un conjunto de instrumentos que nos permitan saber más o menos cómo andamos cada uno de nosotros y eventualmente qué tipo de capacitación o de educación continua requerimos, porque no todos requerimos lo mismo. Y los profesores en funciones, además, ¿no?, no nos dejamos tan fácilmente encaminar para un curso o para otro, ¿no? Somos muy rejegos este, para, para entrarle a, a, a capacitaciones y educación continua de estas así super generales, que además nos deja poco en términos personales. La idea es que si tuviéramos un diagnóstico más preciso, definiendo cuáles son las características de cada uno de nosotros, pudiéramos también estar en condiciones de diseñar cursos de capacitación más específicos en función de las necesidades reales de los profesores. Bueno, entonces, en este libro lo que, lo que hacemos es una primera entrega de elementos, ¿no? de, tanto conceptuales como algunos resultados, como algunas definiciones más generales. Eh, es un libro que está comprende artículos de estudiantes y de profesores. En el, en el capítulo 1, eh, hacemos una... Y, y lo enuncio muy rápido para que... Se les antoje comprarlo, eh, hacemos una propuesta retomando la sociología de Pierre Bourdieu para analizar la incorporación de las TIC a la enseñanza, en la idea de que los conocimientos tecnológicos conforman entre los estudiantes un capital tecnológico, una especie nueva de capital cultural, del que hablaba ya Pierre Bourdieu, y que este capital tecnológico le sirve como recurso en la escuela de tal manera que los chavos que tienen más dotaciones tecnológicas pueden transitar con mayor facilidad en los ambientes escolares contemporáneos y los chicos que tienen más bajas, no menos competencias tecnológicas tienen mayores dificultades hablamos de un nuevo problema, de una nueva desigualdad social de una, de una nueva diferencia social que se está generando en función del acceso y, y, y la chance de dominar los distintos recursos tecnológicos con los que operamos cotidianamente. En ese sentido, eh, nuestra idea es que este capital tecnológico funcione como un capital que les permite a los estudiantes competir de mejor manera en el campo escolar, facilitando el, el, el que ganen las recompensas específicas de este campo, que son pues, las notas y las notas aprobatorias y el avance curricular, ¿no? hasta obtener su diploma. Eh, es una idea que, que parece simple, pero que nos obliga a medir las cuestiones de manera específica. Porque la noción de capital cultural en Bourdieu siempre fue una noción, siempre fue una, una, una unidad de medida. Eh, o sea, la idea de Bourdieu no era especular con esta noción, sino tener un, un instrumento para medir el volumen de cultura que poseían las personas. Así se, está planteada la idea del, del capital cultural. En Sociológica 5 fuimos los, los primeros en 1987, este, los primeros en publicar la traducción de los tres estados del capital cultural de, de Pierre Bourdieu a, al español. Eh, está todavía en la redición de Sociológica 5 y, por supuesto, pueden acceder en línea a, a la revista. Este pero, pero en, en, en, este, en este artículo Pierre Bourdieu habla de los tres estados del capital cultural, el estado objetivado, el estado incorporado, el estado institucionalizado. Y nosotros exploramos en los mismos términos eh, los conocimientos digitales. Entonces, cuando hablamos del de capital objetivado, en términos del capital tecnológico, nos referimos al conjunto de objetos y recursos tecnológicos que poseen los estudiantes. Que, a los que pueden acceder, con los que se pueden comunicar, eh, etcétera. Cuando hablamos del Estado institucionalizado, nos referimos al conjunto de diplomas y experiencias educativas que poseen nuestros distintos alumnos. Yo no sé a detalle el caso de los estudiantes de la UAM contemporáneos, pero eh, en, en el caso de la Universidad Veracruzana, y por ejemplo con los chicos que provienen de telesecundarias y de telebachilleratos, no es infrecuente que estos chicos tomen cursos de computación en las escuelas privadas y tal, antes de preparar el examen de admisión de la universidad, con la esperanza de, de tener un conocimiento que no obtuvieron en la secundaria y ni en la prepa, lo, lo buscan por fuera como una estrategia para ingresar a la universidad. Entonces también hay diplomas que validan y, y garantizan los conocimientos y diferencian los saberes. También hay diplomas que otorgan valores simbólicos, eh, como todos los diplomas educativos, ¿no? De más o de menos prestigio. Finalmente, en su estado incorporado, hablamos de, de un capital tecnológico que forma parte de los conocimientos y de los saberes de las personas. Es un, un tipo de capital que no se puede transferir y que no se puede este, más que usar en función de la persona. Y ese capital es el que hemos llamado, eh, en su estado incorporado, lo estamos tratando de medir con lo que llamamos el grado de apropiación tecnológica. Para esto, eh, lo que queremos es medir cuánto saben, ¿Cuánto usan y con qué sentido usan eh, distintos recursos tecnológicos los estudiantes? Y hemos definido 10 saberes tecnológicos, 10 saberes que engloban eh, en general lo que sería la incorporación de las TIC a la enseñanza y que pensamos que alrededor de estos 10 saberes es como podemos discutir de un modo más preciso la incorporación de estos asuntos a, a la educación superior. Estos 10 saberes no los hemos inventado nosotros, bueno, no del todo, eh, los hemos construido en función de estándares internacionales de la UNESCO, la OCDE y distintas agencias europeas y norteamericanas, ya lo, lo, lo hará Alberto con mayor detalle, que nos permitieron construir cuáles eran estos saberes profesionales que se estaban definiendo en términos generales para, para aplicarlos nosotros a, a, en, en la cuestión de las tecnologías. En fin. Eh, eh, Alberto continuará con la exposición hablando de los 10 saberes digitales que es eh, la vía por la cual nosotros creemos que se puede discutir de manera concreta termino con, con una reflexión hasta ahora hemos dicho hay que incorporar las TIC a la enseñanza y eso es, es una cosa demasiado general es muy abstracto y nos deja desarmados porque no sabemos qué cosa de las TIC hay que incorporar, a qué parte del currículo. Eh, mientras sigamos teniendo estos discursos tan generales, no podremos hacer una, una incorporación real al diseño de las UEAs ¿no? que queremos transformar o que queremos poner en línea, en fin. Entonces la idea es que, eh, lo que les queríamos proponer, es que pudiéramos tomar estos 10 saberes como elementos para discutirlo de manera precisa y entonces estar en, en condiciones de discutir al interior de cada programa de estudios, o sea, de cada una de las carreras, cuáles son las expresiones de estos 10 saberes en esas carreras, en esa carrera. Y luego, cuáles son la expresión de esos saberes al interior de cada programa de estudios. Esto es en cada una de nuestras experiencias, de nuestras unidades de enseñanza-aprendizaje. De tal manera que entonces no sea una discusión general, sino sea una discusión específica en relación con lo que hacemos cotidianamente y podamos ir advirtiendo que esta incorporación de las TIC a mi curso puede ser gradual, progresiva y no representarme un, una cosa en la que yo tengo que, que aprender de nuevo todo y que me desestabiliza en mi condición de profesor y que me pone en cuestión en mi, en mi identidad docente, en fin, creo que de lo que se trata es de de incorporarlas de una manera racional y de una manera progresiva que nos permita ir observando experimentalmente en la práctica eh, y, y asumiendo que nuestros cursos son cursos que se tienen que ir renovando constantemente, incluidas incluida la presión de la incorporación de las tecnologías. Le dejo la, la palabra a Alberto para que continúe. Buenos días, gracias por la invitación. Este libro es una compilación de artículos, como decía el doctor Casillas, que hemos estado trabajando en el marco de un proyecto llamado Brecha Digital en Educación Superior, el que busca encontrar las divisiones que existen entre los actores universitarios. La natural sería pensar que hay divisiones entre profesores y estudiantes, pero no es la única. Tenemos eh, divisiones entre estudiantes y estudiantes, profesores y profesores, estudiantes de una facultad y de otra. Y esto pues, nos ha llevado a reflexionar como, primera, primeramente, cómo las TICs no son un elemento exclusivo de la educación a distancia las tics están incorporadas en nuestra práctica cotidiana de manera formal o de manera informal y eh, deja de ser un elemento exclusivo de la de la educación a distancia o deja de ser el medio de la educación a distancia pues en blended learning o la multimodalidad tenemos presente la, las tics y lo que hemos hecho en este primer libro es convocar a nuestros colegas y alumnos a reflexionar a dialogar precisamente el título eh, si bien es, es simpático y carismático, la idea es precisamente esta eh, establecer un diálogo. Vamos a dialogar sobre este elemento que está incorporándose o que ya ha sido incorporado en la práctica o en lo cotidiano de, de nuestra disciplina o de nuestro quehacer como estudiantes o como, como universitarios. Eh, en este primer volumen hemos compilado siete eh, artículos, uno que mencionaba el doctor Casillas sobre eh, el capital tecnológico como una nueva especie de capital cultural, pero también tenemos análisis críticos sobre qué ha pasado en las TICs en México, cómo esta cuestión se vuelve también un, un eh, elemento que modifica la manera en que nos comunicamos, y también viene eh, tres artículos eh, como, como parte de la universalidad, de la universidad, que uno habla sobre la sustentabilidad, las TICs, en, pues en este nuevo discurso de la sustentabilidad, la huella digital, la huella ecológica que puede dejar, y también en dos disciplinas eh, que podría parecer que son ajenas, como es en la didáctica de la música y en artes escénicas. Por eso lo decidimos incluir en este libro. Eh, la tarea de la elaboración del libro también eh, consistió en la selección de los capítulos. Teníamos 15 capítulos que, que fuimos acomodando para quedarnos para este primer volumen eh, con siete Estamos trabajando ya no nada más en el segundo que está casi listo, sino en otros dos eh, para tener pronto una serie de cuatro libros de háblame de el primero, el que estamos presentando hoy es tecnología digital en educación superior, pero ya estamos por terminar el de internet en educación superior, que también podría resultar como interesante para los debates institucionales que se mantienen, eh, se están sosteniendo actualmente aquí en la universidad y en general pues es un tema eh, pues pertinente no nada más para la UAM ni la UB, sino para... Todo lo, lo relacionado con educación superior Tenemos también uno más de corte social Que es eh, Infoactivismo Y otro eh, sobre gobierno y ciudadanía digital Está involucrado con nosotros eh, en cierta medida Y se irán involucrando más eh, asociaciones civiles Que pues contribuirán con sus capítulos para estos dos de corte más, más social ¿no? El de Infoactivismo y el de Ciudadanía Digital este libro también buscamos que fuera una, una modalidad, híjole, moderna para la publicación. Están las discusiones en, en Gran Bretaña sobre la ruta dorada y la ruta verde de las publicaciones, eh, los open journals y qué tan open son. En algunos casos hay que pagar este, 180 dólares para que te publiquen el artículo y que sea abierto. Y lo que logramos fue dialogar con una editorial argentina, la editorial Brujas, y presentarle una propuesta de que ellos comercializaran la, la edición impresa y que nos dejaran eh, distribuir la versión digital con una licencia Creative Commons 3.5 de manera tal que quien quiera adquirir el libro eh, lo pueda comprar y quien quiera eh, descargarlo o circularlo pues lo pueda hacer de manera gratuita eh, en formato digital. Lo que comentaba el doctor Casillas sobre los saberes digitales. Dentro del de proyecto de brecha digital pues la primera eh, problemática que tuvimos es cómo medimos la brecha digital. ¿Será solamente acceso? ¿Será generacional? ¿Será brecha cognitiva? Y entonces empezamos a desarrollar con el marco de del de capital tecnológico eh, incorporado en un instrumento que midiera el grado de apropiación tecnológica. Y este instrumento que ya lo tenemos listo, de hecho ya lo aplicamos a 200 profesores de la Universidad de Veracruzana, a mil estudiantes también de la universidad, está compuesto por varias secciones, una, la de todos los instrumentos, la, la socioeconómica, y de identificación, etcétera, Y las otras 10 secciones corresponden a estos 10 saberes digitales, que hemos denominado de esta manera. Los saberes digitales, los hemos construido a partir de la revisión de estándares internacionales para eh, determinar las competencias, las habilidades, aunque los saberes los estamos construyendo con un saber cognitivo, y una, una parte cognitiva y una parte instrumental. Y bueno, estos saberes que tienen correspondencia con el ISTE, la Inter International Society for eh, Technology and Education, UNESCO, OCDE, eh, SDL European Computer Driving License que tienen sus eh, diferentes directrices para medir la competencia o las habilidades o los saberes digitales y lo que hicimos fue comparar estas eh, directrices y ubicar la donde hay coincidencias agruparlas y logramos al final tener 10 saberes digitales 8 de corte informático y dos, informacionales. Es decir, dos que se refieren al manejo de la información y que pueden ir transversales con los otros ocho. Estos dos los llamamos literacidad digital, que, que nos han criticado porque lo que realmente queremos decir es, bueno, primero literacidad porque es un préstamo. Eh, es una traducción que se utiliza en lingüística, pero no es tan bien vista en el, en el contexto cotidiano. Y la traducción de, de, de Digital Literacy siempre ha sido como alfabetización digital. Pero nosotros quisimos distinguir entre alfabetización digital, que es algo correctivo, una acción que va hacia la capacitación, asumiendo que están en desventaja a los que estamos alfabetizando, y decidimos utilizar el término literacidad, eh, como un préstamo para referir a niveles de manejo de información porque no nada más es, es saber usar Google o saber usar este Science Direct o cualquier tipo de base sino tener esa noción que nos permita o esa sensibilidad que nos permite elegir el, el material que estamos buscando y también tenemos el de ciudadanía digital que eh, pues, habla sobre cómo nos debemos portar, cómo debemos participar en esta comunidad global. Y este, estos dos saberes junto con los otros ocho, que los voy a decir nada más para que los tengan presentes, que es archivos, dispositivos, software y bases de datos especializadas o propias de la disciplina que vamos a estudiar, el manejo de texto, manejo de datos, manejo de multimedia comunicación y colaboración y sociabilización, estos 10 saberes cobran sentido en un contexto si bien se pueden aplicar fuera del contexto académico, la idea es que estos sean igual un, una unidad de volumen que nos permita ver cómo los estudiantes pueden eh, manejarse dependiendo su grado de apropiación tecnológica. Este instrumento que hemos diseñado, que tiene base en esta, en los saberes digitales, eh, es un instrumento en línea. Eh, que podemos de hecho estamos ya eh, pues pensando en una siguiente versión porque ya lo hemos utilizado y eh, estamos ahora esperando pues, resultados de para la ciencia básica de un proyecto con ACID el cual vamos a, a participar también aquí con la con la Capuzalco y UNISON y la Universidad de, de Aguascalientes. Eh, la idea entonces de esto de este primer material pues es eh, generar este, estos foros de, de discusión, este primer acercamiento, es empezar a jugar con, con lo que pasa después de leerlo a través de Twitter, a través de foros, a través de blogs y cómo podemos seguir construyendo eh, una vez que no estamos físicamente en el mismo lugar. Eh, el material, si bien tenemos que cumplir una cuota de, de, de venta, el objetivo no es que lo compren, por supuesto que nos daría gusto, pero nos daría mucho más gusto que lo leyeran, que lo discutieran, que se involucraran y que participaran en esta eh, conversación global eh, con nosotros. Finalmente quisiera eh, terminar mi intervención diciendo que eh, el proyecto tiene sentido una vez que esté aterrizado en la disciplina que estamos estudiando. No es lo mismo la medición o la cantidad o el grado de apropiación tecnológica de un estudiante de una carrera con tales características a un profesor de una facultad determinada. Esto tiene sentido. Eh, siempre y cuando esté, esté bien aterrizado y bien eh, contextualizado en la disciplina que, que vayamos a estudiar. Y esto, bueno, pues deja ahí, y les dejo ahora sobre la mesa, la noción de, de, lo, de lo local, ¿no? la suma de lo global y lo local, como a través de estándares internacionales, pero eh, además, con la infraestructura, con las condiciones de, de acceso, con las restricciones, con la falta, con el, con la situación actual de infraestructura que tenemos en cada una de las disciplinas o en, en cada una de las universidades, podemos o no eh, utilizar las tecnologías de información y comunicación. Buenos días. Redacté algunas pequeñas notas para esta ocasión, pensando fundamentalmente en una ocupación adecuada del tiempo. Trataré de ceñirme a ellas lo más posible para permitir la reacción tanto de los autores como del público, si lo consideran este, pertinente. Eh, de principio, me da mucho gusto tener la oportunidad de poder participar en este evento, ya que representa una oportunidad de reflexionar sobre una temática que, siendo fundamental, se ha discutido poco la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de adquisición del conocimiento dentro de las instituciones de educación superior contemporáneas, principalmente en nuestro país. Esta ausencia de debate se debe quizás, como se enuncia en el libro, a un reconocimiento acrítico de los beneficios sociales y educativos del avance tecnológico. Estas notas ya han encontrado algunas respuestas en la presentación que se ha hecho el día de hoy por los autores y en los comentarios que ya ha adelantado Edwin también, por lo que trataré en lo posible de no reiterar y por el contrario, enunciar algunas ideas que me surgieron con la propia lectura. Antes de otra cosa, y para entrar en materia, me gustaría decir que conocí de este material Hace menos de un mes, en un encuentro de redes académicas de educación superior que ya, que ya refería a Miguel, y me sorprendió gratamente el interés de sus autores por llevarlo a distintos foros, pro, pro, por propiciar una retroalimentación inmediata a su publicación apenas en febrero, en suma, por iniciar un proceso dialógico a través de una búsqueda de lectores. ...algo que debería constituir un ejercicio natural de la academia... ...pero que se ha ido diluyendo ante las urgencias de incrementar el número de publicaciones... ...más que propiciar la difusión de sus resultados. Háblame de TIC se ha convertido muy rápidamente en un Hablemos de TIC... ...y eso ya es un motivo inicial de reconocimiento. Por otra parte, son muchas las innovaciones que pueden ser reconocidas en la revisión detallada del trabajo. Solo señalaré algunas que me parecen fundamentales. En primer lugar... Se trata de un texto asociado a un proyecto de investigación colectiva, es decir, los distintos apartados no son un fin en sí mismos, sino que representan un esquema de división del trabajo, donde el mérito no se encuentra únicamente en la suma de sus partes, sino en un esfuerzo de integración temática. Así, el lector puede conocer desde el planteamiento conceptual que interpreta al capital tecnológico como una nueva especie de capital cultural, hasta la descripción de las experiencias en la utilización de TICs en el aula, pasando por un necesario y útil estado del arte, además de la reflexión crítica de las TICs en el contexto educativo o el cambio de paradigma que ha representado su incorporación casi inercial en la educación superior. Quizás hay plumas más experimentadas que otras, pero eso no demerita en nada los distintos capítulos. Un, do, un dato más que no se puede soslayar y que muestra la fidelidad del equipo de investigador con su objeto de investigación, es la denominación del proyecto, como hablemos de TIC, Punto org que aspira a ser un espacio virtual para la reflexión crítica, miradas alternativas o comunes al acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación. No obstante todas estas virtudes, me parece que el libro todavía tiene una deuda con los lectores, quizá está en los otros libros, aunque en descargo se anuncia este, el, que es una serie de, los, de, la, de materiales impresos. El uso de indistinto que en diferentes pasajes del libro se hace de los conceptos de información y conocimiento y en menor medida del referido a comunicación, y es aquí en donde quiero centrar la segunda parte de mi comentario. Burton Clark, autor norteamericano, especialista en organización académica, sostenía desde hace varios años la importancia de ubicar el conocimiento como la materia prima central de la vida universitaria. En este orden... Las instituciones de educación superior aspiran a conformar comunidades orientadas a la búsqueda, la transmisión y la difusión del conocimiento. Al respecto, Fernando Sabater, el filósofo español, distingue información de conocimiento en los siguientes términos. Para él, información es todo aquello que recibimos a través de los sentidos y conocimiento es la capacidad de colocar esta información en un contexto de explicación, lo que hacen muy bien los autores en la primera parte, cuando nos presentan un cuadro que nos permite ver los indicadores o aquellos aspectos que podemos mirar y que ellos después categorizarán como capital cultural, es decir, esta capacidad de transformar la información en conocimiento parece ser una de las tareas más importantes dentro de las universidades o dentro de los espacios educativos. Me parece que ahí es donde tenemos uno de los problemas fundamentales. Si bien es cierto, ahora en la presentación nos hablaron de cómo compaginar saberes digitales con saberes cognitivos. Me parece que el salto todavía está en una en, una, este, en un ámbito de discusión muy amplio, ya que desde mi punto de vista, el trabajo de los profesores hasta ahora, o el trabajo que nosotros desempeñamos como profesores, ha sido justamente lograr este salto. Me parece, es una reflexión mía que en distintos momentos a lo largo de, de la historia de la educación y de la educación superior una de las tareas fundamentales que teníamos los profesores era traer información al aula de clase y luego tener la posibilidad de transformarla justamente en conocimiento mi impresión es que en la primera tarea tenemos ya menos cosas que hacer es decir muchas veces nuestros alumnos traen más información que nosotros sin embargo esta capacidad de transformarla en conocimiento es algo en lo que ellos todavía están en deuda y que sí es una responsabilidad de las instituciones y de los profesores lograr un avance significativo en este en este ámbito. Es decir, que logren convertir la información que tienen en categorías de análisis, en conceptos, en teorías y que eso nos es permita más explicaciones en sentido amplio. Este, a lo que me refiero es que la información no es el conocimiento. El conocimiento viene con la forma en que nosotros manejamos la información. Y este para, para concluir este les platicaría tres ejemplos, tengo muchos más, pero tres ejemplos que me han pasado en los últimos días y que tienen que ver con esta con este salto que tenemos que hacer hasta a la posibilidad de transformar la información en conocimiento. Hace unos días este, revisando una base de datos. Este, eh, de profesores de la FES Acatlán para un proyecto de investigación eh, los alumnos habían trabajado varias semanas o los estudiantes de investigación varias semanas habían trabajado con esa base de datos y ya la daban como un material trabajado que nos permitía empezar a tomar otro tipo de decisiones analíticas sin embargo, nada más con como un, como un, este, una curiosidad uno de los investigadores vio el caso de un profesor que conocía y quiso saber qué antigüedad tenía en la universidad y aparecía con 40 años de edad y 35 años de antigüedad. Y entonces, este, y bueno, entonces empezamos a analizar caso por caso, bueno, no caso por caso, algunos de los casos que estaban relacionados con profesores que conocíamos, de los que teníamos certeza de cuáles eran más o menos sus datos, evidentemente no había ninguna coincidencia. En algún momento la base de datos tuvo un salto, no sabemos en qué momento, y estaban movidos las columnas, de tal manera que la información este, no estaba bien. Sin embargo, los alumnos o ayudantes nos decían, bueno, pues así está la base, así la trabajamos, allí están los resultados. Es decir, no pudieron hacer una asociación entre lo que tenían. No tenían información de edad, lo que tenían es el Registro Federal de Contribuyentes, y entonces, este bueno, el registro de todas maneras nos permite saber la edad de los de los profesores, pero evidentemente se habían saltado ese paso analítico y habían trabajado con una cuestión técnica toda, toda esa base. Entonces fueron varias semanas en que luego tuvimos que eh, ponernos a reconstruir la base porque evidentemente había un problema. Entonces la parte técnica la habían resuelto bien, pero no habían incorporado una parte analítica, puede ser una... Este, desde mi punto de vista, una falta, en la, una deficiencia en la formación que nosotros hemos tenido con ellos. Por otra parte, hay otro tipo de ejercicios que también me han llamado mucho la atención. Este hace año y medio a propuesto de las elecciones presidenciales. Este, por lo menos, los primeros dos días viendo los resultados y los diferentes bloques que se abrían para discutir esos resultados. En términos electorales, este me encontré una dificultad importante en el manejo de los blogs que este que, que me pareció que de alguna manera eh, consideraba un obstáculo en términos de cómo poder manejar la, la información que iba surgiendo. Este me refiero a que había distintas opiniones. Yo estuve en, en uno de los blogs que tenía Ciro Gómez Leiva que durante el día tanto que todo el mundo este, hacía alusión a la, a, al problema que tuvieron con sus encuestas diarias, pero en el día fueron más o menos 4.500 opiniones con respecto a este a un solo autor en un solo periódico. El problema fundamental es que yo también me metí a dar algunas opiniones, pero este era tal el grado de información que iba surgiendo, que en lo que yo iba pensando lo que escribía, y este, tratando de ser breve, ya había 10 opiniones a lo que yo quería contestar. Y entonces, evidentemente, cuando ya logré subir mi respuesta, pues ya no tenía nada que ver en lo que iba el diálogo. Y luego algunas personas que estaban haciendo el mismo ejercicio que yo me decían, oye, ya opinaste, hiciste, digo, sí, y dice, ¿a qué horas fue? Porque no podemos ubicar dónde está tu comentario. Y entonces digo, pues como a las 10 de la mañana y entonces ya para ese momento había como mil opiniones más que habían sobre decir, había que dedicarle todo el día todo el tiempo y no había tiempo tampoco para reflexionar, entonces había este, hoy había más información más se había abierto la posibilidad de participar, pero sin embargo no nos estábamos leyendo este, otra ocasión más cercana yo abrí un Facebook en, en septiembre fui muy reticente a hacerlo, lo abrí en septiembre, y una recomendación de los alumnos es, profe Escriba lo menos posible porque si se echan unos hoyos nadie lo lee. Nadie lee más de tres renglones en el Facebook. Claro, le van a poner me gusta, no importa, pero no lo han leído. Entonces este, la comunicación está sesgada, el medio tiene problemas y si no aprendemos a cómo manejarlo porque en realidad no estamos avanzando con él. Y una última nada más para cerrar. Cuando escribí estas notas, me ven que voy y regreso al iPad. Cuando escribí estas notas, este, las escribí con un sentido con, una, con, con un interés, y cada vez que volteo ya me cambiaron las palabras. Alguien ha decidido en su programa, en su software, ha decidido cuál es la forma correcta de escribir lo que yo pienso. El problema el problema fundamental es que yo no quería decir esto que dice aquí, y entonces cada vez, fue la primera vez que vengo con, con, usando el iPad, porque para mí era el ejercicio, ya sabía que iba a ser algo similar a esto. Y efectivamente, entonces, lo que encuentro es que el programa tiende incluso a alterar la forma en que uno, uno está... Pensando y trabajando el asunto, entonces tengo uno que darle dos o tres vueltas, porque de otra manera puede ser que lo que queda registrado no es lo que uno decía. Ahora que hablaban y estaba yo ahí con el apato y digo, esto yo no lo pensé ni lo dije. Entonces estaba, estaba tratando de este, de ajustar un poco lo que estaba. Entonces, son, Pequeños detalles, pequeños saltos donde uno observa cómo las tecnologías tienen un alcance, pero finalmente las decisiones, el conocimiento, la transición de este espacio de la de la información al conocimiento todavía creo que está mucho en nuestras manos y es una reflexión respecto a cómo usamos estas tecnologías. Y hasta aquí me quedo en esto.